¿Por qué digo que este Batman es el más parecido de los cómics? Porque tengo esto. Batman Año 1 de Frank Miller. Porque tengo esto. The Long Halloween de Jeff Loeb. Porque tengo esto. Batman Tierra 1 de Jeff Jones. Si ustedes conocen de cómics ya saben de quiénes les estoy hablando cuando digo Frank Miller, Jeff Jones y Jeff Loeb. Si no, les digo que son de los tres... Quizá no, no voy a decir que los tres más exitosos, porque obviamente no. Falta Alan Moore, falta Neil Gaiman, faltan muchos. Pero sí, sí son de los tres mejores de, escritores de cómics de la historia. Y en estos tres cómics está basado, a mi parecer, la película de The Batman. Les cuento, toda la atmósfera oscura de una ciudad gótica sin esperanzas, lo que se le llama Neo Noir, que son esas películas en blanco y negro que se hacían antes de detectives, como de novela negra, que es, es, Neo, es noir. Y Neo se dice Neo porque pues es, es nuevo, digamos, ya está en la época actual. Está aquí en The Long Halloween. Les quiero mostrar algunas páginas como para que vean. O sea, la oscuridad, el tipo de acciones el tipo de relato, a de, miren además una cosa esta película nueva de The Batman comienza el día de, de Halloween, es cuando arranca la historia, no les voy a dar muchos spoilers, de hecho voy a intentar no dar spoilers pero bueno así va, ¿por qué es la más cercana a los cómics? para empezar, ya vemos algo que no habíamos visto en ninguna otra película que es estas voces en off que es Batman pensando en voz alta la oscuridad está, me acecha y yo me transformo en ella, me encuentro en la sombra Eso no lo habíamos visto y aquí lo vemos. Y la manera en que lo resuelve me encantó, así me fascinó. Porque al principio cuando empecé a ver la voz decía, pues sí, qué bonito, pero ¿cómo lo aplicas a una película? Porque Batman está escribiendo su diario. Ay, pinche madre, le pegaste el clavo. Pues así era. Él está escribiendo porque es un Batman que está comenzando. como en estas dos historias, que los dos son, digamos, el año 1 de Batman, solo que esta es la original, digamos, y esta es, bueno, es una más nueva, que se sacó de la manga Geoff Jones, y de hecho Alfred, con su bastón, es el Alfred de aquí, de año 1, de año un Alfred más rudo, que fue militar, que lo enseñó a pelear, eh, la relación con Alfred de este, de este, de este Batman, no es tan fraternal como, por ejemplo, el Alfred del cómic normal. Y si se fijan, hasta le dice tú qué, güey, ¿Tú, tú ni eres güey, ¿qué estás opinando aquí? Tú no me mandas, tú, eres mi, tú no eres mi papá. Como niño así puberto que cae gordo, o sea, si era esta relación también. Ah, miren, aquí está ya Alfred, mire con su bastón. Y qué importante es Alfred en la historia de Batman. Aunque a mí, a Andy, Serkis, este actor, realmente no me encantó como Alfred. Creo que sí cumple su función, y te vamos a hablar por qué. Y luego, vean los colores de Batman año 1. Cuando es de día, en la película de The Batman, se ve así. Cuando es de noche, se ve como en The Long Halloween. Pero cuando es de día, sí se ve más como estos colores amarillentos, como rojos. Bien padre ¿no? la se rifa. Bueno, que sí me gustó Ya dije lo de los Voces en off eh, El cambio que tiene Bruce Wayne A lo largo de la película, que no les voy a decir Cómo acaba, pero sí cómo empieza, que es este Bruce Wayne, que no le gusta la vida Que está obviamente amargado Oye, pues te matan tus papás Aparte sales a romper la madre todos los días en la noche Contra los maleantes Y notas que nada cambia, o sea ¿Cómo? Pues quieren que nomás les esté trapeando Todo el día y me vuelven a ensuciar así hagan de cuenta está, y el cambio que va a tener Bruce Wayne, que no les voy a decir para que la vean a gusto, no, bueno, el final con un Batman esperanzador es otra cosa porque además nos pinta para, para una, una las películas que se vienen con un Batman diferente al de la 1, no, o sea, eso está bien chido ¿qué más los villanos? Gatúbela, no, bueno, excelente, Gatúbela es la mejor Gatúbela de, de todas las películas Y mira que, pues sí, Michelle Pfeiffer Muy padre, se comió un pajarito Se comió un pajarito, ¿eh? de verdad Bueno, al menos me gustó la boca Un pajarito de los que vuelan ¿sí? Este La de Anne Hathaway Que a mí no me gustaba mucho Ya cuando la vi dije, bueno, está padre Su versión, está bien, no es gatúbela Pero está chida lo que hace, y así Esta es gatúbela Esta es tal cual, así, es más De hecho, es, y aquí sí aplica la Selina Calde Batman Año 1. O sea, parece que la sacaron del cómic. La hija de Lenny Kravitz, soy... No, bueno, magnífica, magnífica, está maravillosa. déjenme decirle en cuanto, encuentro. Vean nomás. ¿Sí, sí o no es. No, está ahí O sea. Ahí no. Pues claro que sí está igualita. No, el piruino, excelente. Colin Farrell, excelente, ni se parece. Si no me hubieran dicho que es él, ni lo hubiera pensado nunca, ni lo creería. La verdad es que la caracterización que le metieron está maravillosa. Eh, el acertijo, no, bueno. Es una de las mejores actuaciones que hemos visto en Villanos. No es cierto, no está cerca de Heath Ledger. Sí, sí está, sí, sí está, muy, muy cerca. Lo que hace el actor Poldeano, ¿qué tal que me acabo de echar un minutito, perdón? Lo que hace Poldeano, suena raro, pero bueno, qué maravilla, o sea, en la caracterización, aparte de la cara que tiene él de teto de ñoño, de tonto, o sea, no, bueno, sí da miedo al güey, porque pues estos tetos que sufren y que de grandes se quieren vengar y lo hacen, ¿no? Pero, pero además sus motivaciones están bien chidas, porque no quiero decir mucho para no spoilearles. Pero él piensa de verdad, y aparte si lo crees todo el tiempo, y además cuando lo ves desde su perspectiva, dices, ah, chingado, pues sí, que él es del mismo equipo que Batman. Y, y, y, y las razones que da al final, no, bueno, o sea, sí, sí, sí, sí. Esos gritos y chillidos culturales que se avienta, que no parecen humanos, no, no qué bárbaro. O sea, es un tipo muy calmado. Sin problema, sí. Pero cuando lo sacan de control sus reacciones animales Oh, Miren, hasta me volvió por un chinito. Es que sí está bien chingón el güey. O sea, neta que de los mejores villanos del cine ya va a estar ahí él. Ya se ganó su, su lugar en el Olimpo de los villanos. Y, y ya estoy hablando de Darth Vader, de Hannibal Lecter, de Joaquín Phoenix. O sea, en Joker. No, no, no, qué bárbaro polgano. Si me estás viendo, mira... A tu chiquillo, neta que qué va, te rifaste, güey. Ojalá estés viendo este video. Ah, pero pues es que no tiene español. down, you're amazing. Shut the fuck. Shut the fuck, down, you're the great. ¿Qué más? ¿Saben cuántos villanos hay en esta película de Batman? No les puedo revelar más de lo que ya dije. Los que ya la vieron ya lo saben. Cuéntenlos. No manches, es la película con más villanos en una sola película de the Batman. Y Robert Pattinson, yo no sé. Ay, veo veo los tetos, de estos Snyders. Que cómo me cagan los Snyders. Y que qué bueno que ya por fin se acabó todo lo de Snyder. Bueno, ellos quieren seguir manteniéndolo vivo, pero ya espero se resignen pronto. No lo van a hacer, pero bueno. Eh, neta. Ya se me fue el avión de qué les estaba diciendo. Pinche Snyder de que me desconcentra. Ah, por cierto, es una película donde no va a haber. Dura casi tres horas. Y no hay ni una escena en cámara lenta que la alargue, no hay todo eso que les gusta de efectos especiales, no, no, no, el batimóvil está, hijo su pinche madre, cuando lo veían, ah, decía yo de todos estos que opinaban, pues, pues Robert Pattinson como que, como que es el Batman, pues, yo no me esperaba nada de él, tú qué güey, tú qué, que él te debe el mundo para que pienses que, ay sí me tienen que hacer mi Batman, tú qué, ni compras cómics, ni sabes nada, bueno, desde que se veía el tráiler, me sorprendió, no me esperaba esta película, pues ¿qué no viste los trailers, güey? Si desde los trailers se veía que iba a ser así de chingona, ¿qué parte del tráiler no te dijo que era una película oscura, violenta, salvaje, seria? Porque si, ay, si Robert Pattinson va a salir con brillitos, si estás pensando eso, no, no hay brillitos, es más, te vas a quejar de lo, de lo oscuro que está, y por cierto, varios cines no le están calibrando muy bien, incluso el director de la película Matt, eh, sacó un comunicado donde les está diciendo a ver güeyes, pónganle en los botoncitos a tres grados, no sé qué, no sé qué, o sea así de compleja está la película es artesanal, es la segunda película de superiores que tiene el sello de película artesanal y adivinen cuál es la otra The Joker pues sí, pinches obras de arte, maestras barbaridad, ya la voy a ir a ver otra vez, por supuesto bueno, decía yo el Batimóvil y esta gente que... O sea, veía la moto y decía, ¡oh, está bien chafo el batimóvil! Está bien chafo, pues sí, güey. A ver, es que no te metes en el pedo que estamos haciendo aquí. Bueno, yo no, pero yo les entendí. Es un carro que hace un güey en su casa, güey, bueno, en su baticueva. No se la hace Lucius Fox, no la hizo las empresas, güey, secretamente que nadie se diera cuenta. No, no, tiene que ser un güey en su casa, en su sótano, que lo hace porque pues nadie debe de saber que tiene un batimóvil, ¿no? No mames el carro, o sea, neta, ya es mi favorito de todas las películas. Y me vale más de lo que digan, es mi favorito. Quiero ese carro ya, pinche carro maldito del diablo, que además cuando se prende se... No, mami, aparte pinche Batman les da chance que se a sus carros. O sea, no los atropella, está así como... Júbete, güey, ahorita vas a ver... Y se prenden las luces. Y luego iba el güey a perseguir... No, pinche vato maldito asesino. Que además a este punto ahorita vamos a llegar esto es Batman, solo parece asesino no es un asesino, como todos los otros pinches Batman que matan a alguien hasta mi Christian Bailey, que me, Dios me perdona porque Dios sabe cuánto me gustan las películas de Christopher Nolan, nunca les perdoné realmente que por ejemplo Batman dejara morir a Rasha Al Ghul porque pues ¿cómo si es Batman o sea, acá, pinche Batman y lo dice con todas sus letras, si matas a alguien te conviertes en ellos en tu cara Snyder o sea, el de Snyder, que todo idiota, que no preguntaba, que... ¡Ay, ese güey puede volar! ¡Yo con ser malo! ¡Lo voy a matar, pinche Superman! Un Batman que no analiza la situación, que no razona, que no... tiene. ¡Ese no es Batman, güey! O sea, ni siquiera es Punisher, ni... O sea, no puede ser así de idiota a alguien. Este Batman sí razona, y tanto que le ponen unos acertijos bien buenos... Y los responde todo. ¿Se acuerdan de la serie de los 60 Eso sí tenía bien. Que los ponían acertijos, trampas y luego el. Os pues dirán lo que quieran, ¿eh? Pero por lo menos esa parte sí la tenía. Aunque luego saliera en el día. Tarararara, tarararara, o sea, andaban en el día. No mames. Pinche señor ridículo en el día. Pero bueno, volvamos a serios, serie. Estamos hablando ya de este. Este Caballero de la Noche, que aunque el título no lo va a poder tener por derecho pues es el Caballero de la Noche, porque es Batman, ¿no? Y Batman siempre será eso. Entonces, no, este Batman es inteligente, pero falla, ¿eh? Porque es humano, eso también está chido. Y digo, y además que es humano, está empezando el vato, o sea, está morro, apenas le está agarrando la onda. No, no, bueno, muy bien. y Joey Falconi este mafioso que muchos de ustedes no ubican porque pues, no leen los cómics y no tiene nada malo no leen los cómics, la verdad. Este cabrón está muy cañón en la película. Tiene un papel fundamental, como en los cómics, que parece que está como atrás, pero ya verán lo que hace ese cabrón. Muy bien. El actor también muy bien. Yo creo que todos los actores están... Incluso yo dije que Andy, que es el que hace a ese güey que siempre sale con efectos especiales, es, sale la, la de los changos, ¿cómo se llama? Los simios, el planeta de los simios. Ahora sí sale ya pues, con su carita normal y todo, y es este Alfred más, más serio, como dije, lo hace muy bien. O sea, que a mí no me. A ver, hay que ponernos, ubicarnos. Hay, hay cosas que aunque no te gusten, tienes que reconocer que están bien, ¿no? O sea, yo puedo reconocer. Por ejemplo, a mí no me gusta mucho la película que está nominada al Oscar, esta de los vaqueros. A mí no me gusta, pero no por eso voy a decir, eh, ¿por qué le pues No, güey, pues aunque a mí no me gusta reconozco que está chida, ¿no? ¿Y por qué está chida, pues? Entonces reconozco que, es, que Alfred también está bien. De hecho, todo está bien. El comisionado Gordon, que de alguna forma hubo ahí controversia porque le cambiaron el color de piel muy bien. Está bien, está perfecto. Y además combina con lo que se viene, pero bueno, me refiero a chica, ¿no? Entonces, estamos muy felices, los verdaderos fanáticos de The Batman sabemos qué onda. Y aquí está la prueba y se los voy a volver a enseñar para que vean. Yo tengo chingo de cómics de Batman que me han costado años y dinero y yo sí puedo opinar, no como los pendejos esos que nada más porque les gusta Zack Snyder creen que saben todo porque vieron sus películas. ¡Nel! Esto, aquí está la prueba, aquí está la evidencia. Este es el mejor Batman. Sí es. Es la mejor película de Batman. Está para el debate. Porque porque las de Nolan están cañonas, pero aguas, Nolan ya tiene tres, o sea, ya hizo una trilogía. La verdad, Robert Pattinson está muy bien, y ya lo sabíamos, porque otra cosa también, si, si van a juzgar a Robert Pattinson, nomás porque vieron Crepúsculo hace 30 años o 20, yo no sé cuándo salieron esas películas, pues entiendo que están tan limitados y que piensen que del vampiro se convierte en Batman, no el vampiro deprimido. Y pues están muy equivocados. Y son los que hemos visto todo su otro catálogo de películas, como el Faro. Bueno, es que tiene tantas. Y que además sabemos todos los... los ¿Cómo se dice? El... Pues que te debe dar todas las emociones, ¿no? No sé si vieron la otra de Nolan, la de esta del tiempo. ¿Cómo, es? ¿Cómo se llamaba? Es que no puedo ver los comentarios aquí. a ver Voy a ver si tengo comentarios de opiniones de gente para contestarles. Porque si no me van a decir que qué grosero. Sí, la verdad es que estoy en mi cueva, no quiero grabar nada, casi, casi. Estoy haciendo esto nomás porque vean que soy. Si me gusta mucho, da ni y me importa, pero nomás por eso. Bueno, hasta aquí mi reporte, vayan a verla, les va a gustar. Bueno, no sé. No sé si no es para todo el público, porque luego. muy oscuro. Sí, pues sí puede ser, ¿eh? Vayan a verla, opinen, pero por mí, neta, sí. Voy a ir a verla otras 10 veces, neta que sí. Señores, qué gusto saludarlos, Por aquí nos veremos. Vayan a mi canal de YouTube, allá voy a tener también este enlace, por si quieren mandárselo a sus amigos odiosos, que no les gusta nada, que no sea que esté este Snyder y así. Y aquí nos vemos pronto. See you later.